Buenos días a todos, gracias por, por asistir, pese a la lluviosa mañana que tenemos. Eh, soy Sandra Prol, eh, coordinadora local de Izquierda Unida. Y bueno, quiero presentar a, a los que me acompañan en la mesa: Inmaculada Nieto, Ernesto Alba y el referente en la lucha pesquera Antonio Roldán. Queremos bueno, eh, apoyar una vez más, como ya hemos hecho en varias ocasiones, la lucha de, de nuestra almadraba. Creemos que, que una cosa que tiene que quedar clara es que estamos ante, ante un problema de, de índole social, no empresarial, como quieren hacer marcar otros. Y más que nada, por eso eh, merece toda nuestra atención, apoyo e importancia en, en este tema. Eh, como comentaba, eh, voy a dar la palabra a Antonio Roldán, que es un, un referente en la lucha del sector pesquero y un completo ejemplo a seguir en la gestión, la gestión política. Antonio, buenos días. Buenos días. Yo simplemente decir que aunque estemos en campaña electoral, la defensa de las almadrabas por parte de Izquierda Unidad viene desde hace mucho tiempo. Hemos defendido este arte de, de pesca eh, milenario desde siempre, desde, desde los ayuntamientos eh, y en concreto del ayuntamiento de Conil y después como organización política. Y vamos a seguir defendiéndola porque entendemos que el arte de la almadraba, el arte de pesca de la almadraba es un arte sostenible, pasivo y que además genera empleo en la provincia. Las cuatro almadrabas que ahora mismo eh, se instalan en la provincia eh, generan un empleo que creemos eh, que en la provincia del Paro no debemos permitir eh, ningún gaditano eh, que se pierdan puestos de trabajo. Y además, no debemos permitir que haya descuelgue de convenio de ningún tipo, porque entendemos que hay soluciones. Si defendíamos en su día que hubiera un plan eh, de conservación del atún rojo de almadraba y lo defendimos en Bruselas, una vez que se ha recuperado la especie, por lo menos en, un, en, una gran, en gran medida o en gran parte, porque así lo revelan los, los estudios científicos, entendemos que la cuota... Eh, que se da a los países tiene que haber un reparto interno por parte del gobierno que prime a este arte de pesca milenario a la almadraba porque además genera mucho más empleo que otro arte de que otro tipo de pesca eh, que, como que se da en el Mediterráneo o en cualquier otro lugar y por lo tanto nuestro apoyo a, a la almadraba de tarifa entendemos que el gobierno debe mojarse eh, y dar un, una cuota del fondo de maniobra eh, importante que permita que no haya descuelga de convenio en tarifa ni haga peligrar pues la instalación de este arte de pesca aquí porque genera empleo y porque entendemos eh, que es sostenible en el tiempo. Y, eh, y lo demuestra pues que lleva desde el tiempo de los... ...de los romanos instalándose frente a nuestras costas... ...y por lo tanto también es una forma... Eh, ...de una cultura... Eh, ...ha dado origen a nuestro pueblo, a nuestras ciudades... ...a Conil, a Barbate, Tarifa eh, y Sahara... ...y por lo tanto nuestra defensa absoluta... ...de las almadrabas, de la instalación... ...y desde luego de los trabajadores... ...que año tras año ven eh, como una espada de Damocles... ...pende sobre ellos... Porque estos que del Partido Popular y el alcalde de Tarifa también, que hemos estado reivindicando cuando estaban en la oposición pidiendo más cuotas, ahora se callan la boca y le dan según las componentes políticas y para tapar la boca según a qué comunidad autónoma o a qué región eh, y no le da a lo que prometían cuando estaban en la oposición. Por lo tanto, ese cinismo y esa hipocresía hay que denunciarla también y decirle que tomen medidas y favorezcan a las almadrabas. Y desde luego, nosotros, estemos donde estemos, vamos a defender eh, a las almadrabas porque creemos que es de justicia, que no podemos perder ningún puesto de trabajo en nuestra provincia y desde luego todo nuestro apoyo, tanto hoy en la manifestación como en cualquier gestión que se haga en el Parlamento Andaluz, como lo hemos demostrado muchas veces y desde luego desde los ayuntamientos, ¿no? Y yo cedo la palabra. Gracias Antonio, bueno eh, con mucha brevedad, porque creo que mis compañeros ya han situado perfectamente la posición de Izquierda Unida, que como bien decía Antonio, no es fruto de la coyuntura de campaña, es un trabajo de muchos años en defensa de un arte de pesca sostenible, y que tiene una vinculación no solo económica, sino un arraigo emocional en esta zona, ...que debe ser tenida en cuenta... ...y que no lo está siendo en absoluto... ...es cierto también que hay aquí gente... ...que en función de donde le ponga la ciudadanía... ...tiene un discurso sobre la almadraba u otro... ...y por eso es de justicia reconocer... ...que en su momento Antonio Roldán... ...como alcalde de Conil... ...igual que ahora Juan Bermúdez que lo es... Eh, ...están en las mismas posiciones... ...que Izquierda Unida mantiene en la oposición... ...en los otros municipios afectados por este reparto injusto de la cuota de captura. Por eso ayer, cuando estábamos con los almadraberos en Barbate, nos planteaban la necesidad imperiosa de conseguir al menos 20 toneladas del fondo de maniobra para la almadraba de tarifa, para garantizar al menos al corto plazo la viabilidad de esta almadraba y con ella los puestos de trabajo, tanto directos o indirectos, que tiene vinculados. Por otro lado, nos hablaban de la necesidad de recuperar eh, el ser observatorio del atún rojo. Sin ese papel científico del único, del, del único arte que permite conocer cómo está la especie, en términos cuantitativos y cualitativos, porque siempre se cala en el mismo sitio y en las mismas fechas, sin esa capacidad de ser observatorio se interrumpe la serie histórica que permite analizar la evolución de la especie y sin analizar de manera fiable la evolución de la especie difícilmente se puede hacer un análisis y un cálculo adecuado del volumen de captura que es compatible con la recuperación de la misma que por cierto ya es un hecho razón que avala eh, si cabe aún más que se permita a la almadraba de tarifa incrementar la cuota de captura que tiene asignada. Por tanto, eh, necesitamos que ese respaldo inequívoco que tiene no solo de nuestra fuerza política, sino de de los pueblos, de la gente que vive en los pueblos en los que la almadraba es una tradición, es parte de su historia y de su cultura, pero también es una parte de su generación económica, necesitamos que eh, sea canalizada a través del gobierno andaluz, siendo muy firme en la defensa de estas posiciones ante Madrid y ante Bruselas. Porque, y con esto termino, la tercera preocupación que tienen los almadraberos es volver a, a, a exportar la práctica totalidad de lo que pesquen. Porque solo se queda en el consumo nacional o europeo aquello que genera valor añadido, aquello que permite hacer transformación, aquello que les permite comercializar con unos precios que tengan el margen de beneficio suficiente como para garantizar los puestos de trabajo de toda esa cadena productiva y eso está directamente relacionado con el precio al que puede venderse el atún y el precio del atún está totalmente relacionado con los costes que han de soportar las almadrabas costes que con una cuota de captura como la actual evidentemente supera con mucho la viabilidad de la misma volver a estar en, en la práctica totalidad de la exportación a Japón de lo, que se, de lo que se captura, elimina también una cadena alimentaria en términos productivos, de industria de transformación, de distribución, de comercialización, que también destruye puestos de trabajo. Por tanto, estamos hablando de un tema que no es una cuestión menor y que debe ser tenida muy presente por parte del Gobierno, porque no estamos hablando solo que no sería poca cosa, de algo que es una seña de identidad inequívoca de nuestra zona, sino que estamos hablando de poner en riesgo ciertos muchos puestos de trabajo, algo que, como bien decía mi compañero Antonio Roldán, esta provincia no puede ni de lejos permitirse. Así que lo dejamos ahí. No sé si queréis hacernos alguna pregunta o sobre esto u otra cosa. Pues ya está. Gracias y queda más que justificada la lucha.